¿Cuántos son los amores, Adriana, que hemos dejado pasar? Muchos. ¿Cuántos son los amores, Adriana, que hemos tenido que olvidar? Bastantes. ¿Cuántos son los amores, Adriana, que hemos perdido? Ninguno. ¿Cuántos son los amores que hemos tenido desde que éramos niños? Muchos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer beso? No. ¿No? No lo Oye, el día de hoy, Animalitos de la Creación, <risa> vamos a hablar sobre una carta que nos manda una española, afortunadamente... Ah, ¿no? España? Una España de forma totalmente anónima, que dice más o menos así. ¿Me ayudas con el prompter? Sí, yo te ayudo. ¿Sí, baja? Muy bien, súbele. Por aquel entonces estaba sola en mi casa. Mi madre trabajaba mucho todos los días y muchas noches. Mi padre no nos prestaba atención. Cuando mis padres se juntaban solo discutían y mi hermano los calmaba y también me calmaba a mí. Que no podía dejar de llorar. Pero un día mi hermano se fue de la casa y no supe otra vez de él. Cuando tenía ocho años fue cuando me ingresaron en el hospital por primera vez y ahí conocí a un chico y a su hermano gemelo. Estos chicos fueron mis primeros amigos. Pasaron los años y los 12 años yo me había enamorado de uno de los gemelos, llamado Daniel. No sabía cómo decírselo, yo era muy tímida. Daniel y su hermano Adrián apenas salían del hospital, aunque yo por una enfermedad solía estar muy débil y no paraba de entrar y salir. Esto a los 14 años paró. Los tres nos mejoramos y llevábamos ya unos meses sin pisar el hospital. Entonces entró un chico al grupo. Yo le tomé mucho cariño. Era como mi hermano pequeño. Solo tenía un año menos que yo. Pero que los gemelos tenían tres años más que yo y siempre me lo hacía notar. Un año más tarde, ya enamorada de Daniel, decidí decírselo. Pero su respuesta fue un no. Nos dejamos de ver un tiempo y yo tuve que volver al hospital cuando pasaba por ahí. Vi a Daniel en una habitación, lo que me extrañó. Se supone que ya estaba recuperado. Entré y él tampoco esperaba verme ahí. Entonces su hermano salió conmigo y me lo contó todo. Cuando yo le había pedido salir, unos días antes a él habían diagnosticado cáncer. Y por eso decidió decirme que no. Sí, porque tenía miedo de morirse y dejarme sola. Por eso se alejó de mí, esperando a que encontrarse a otra persona. Entré a la sala y vi a David, el último en entrar al grupo, llorando. Mañana operan a Daniel. Me acerqué a la camilla y él sonrió. Siempre lo hacía, por muy mal que se sintiera. No llores, me dijo. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba llorando. Me hizo prometerle que tendría un final feliz, juntos o no. Al día siguiente fue a verle después de la operación. Él me dio mi primer beso de amor. Después sonrió entre lágrimas y se lo llevaron. Era la primera vez que lo vi a llorar horas más tarde el doctor nos lo dijo la operación no había salido bien no podía parar de llorar David y Adrián también empezaron a llorar unos meses más tarde yo seguía destrozada y David vino a verme Adrián había muerto bebió mucho agarró la moto qué idiota fue hoy a los 23 años fue la primera vez que fue a sus tumbas Pasé cerca de un año llorando por los dos, pero después de aquello mi vida siguió. A veces tengo que ir al hospital para revisiones, pero nada grave. David es mi mejor amigo y nos vemos casi diariamente. Hoy estuve recordando a ese par de gemelos que si no hubieran estado ahí, ahora no sería como soy. Ellos me enseñaron lo que era tener una familia. Yo me despido de esta sección con esta frase recordándoles La vida es muy corta para estresarse con esa gente que ni siquiera merecen ser un problema en tu vida Si te traicionan, despre desprecialos Si te decepcionan, olvídalos Si te envidian, ignóralos